Bueno, primero mmm, tenemos que entender antes qué es lo que me hace dejar de hablar de música. Um, cuando, uno, cuando uno termina de estudiar y viene aquí, te das cuenta de lo que significa ser una persona que hace rap. Cuidado, una cosa es un cantante, otra cosa es la persona que hace rap, ¿vale? Y ni el cantante el cantante no es una persona muy respetada aquí, digamos. El cantante en general, mucho menos si hace rap. Si hace rap, eres considerado un niño, ¿vale? Entonces, lo que sea que representaba el rap en este país, yo no quería formar parte de eso. Porque yo sé cómo la gente ve el rap en este país, ¿ves? Entonces, eh, yo no quería formar parte de eso. Yo no quería que me consideren un niño. Porque tengo mis planes, tengo mis cosas que yo quiero hacer. Hay cosas que no puedes hacer en ese país si eres considerado un niño, ¿Ves? Entonces decidí apartarme en lo que eso representaba en este país, ¿Vale? Entonces resulta que formo parte de algo, yo considero que formo parte de algo que por mucho que me he querido distanciar de ellos, mi, mi gente no quiere que yo me separe de eso porque para ellos importó mucho, para ellos que yo esté involucrado en eso, y, no, y como que no me han querido apartar de eso. está muchos he intentado, he intentado como sea, he intentado que no se me conozca como eso, pero es imposible para mí. vale Es imposible para mí. Y yo al final, al final tuve que, de una manera u otra, tuve que involucrarme en lo que es la música rap, pero sin tener que hacerlo desde el, la manera que no se pueda respetar. Vale, yo ahora, mi idea es hacer esto de una manera que tengo que conseguir que esto se respete. Yo necesito que, cuando la gente habla de O, de Lil Champs, de Kiko Bish y de gente así, que sepa que, mal estos chavales no son el tipo de chavales que la gente tiene que tratar así. Hay bastante inteligencia en nosotros, hay bastante. Mira la forma que habla Otam, mira la forma que habla O. Son gente que, aparte de hacer rap, mira cómo hablan, tienen voz, tienen... Eh, ideas. Pueden hablar enfrente de gente, pero son raperos. Y hay, y hay cantantes, hay cantantes que solo pueden cantar y ya está. Pero yo quiero que mi generación, mi generación de gente que hacen rap, que este país les tenga un poco de consideración, porque creo que son personas, rap que hacen los de Lil los Charm y los de, y los de Mistao, no son raps que hacen gente estúpida. ¿eh? Hay que tener un poco de inteligencia para hacer ese tipo de raps. Entonces yo quiero, yo quiero que esto sea algo que se respete. Vuelvo a la música porque pienso que puedo hacer, puedo, puedo presentar la música de una manera respetable ahora, ¿vale? Mm -hmm. Que cuando lo presento yo, no se me va a confundir con los, con los chavales que nos representan a todos ahora, ¿vale? Entonces ahora ya tengo una fórmula en la que puedo presentar música de manera, de manera respetable, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que me hace sentirme cómodo, en plan que las personas con las que yo trato fuera de esto no me tengan que ver como que están tratando con un chaval, ¿me entiendes? Vamos a dar un ejemplo, aunque todo el mundo va a decir al final de que no, tal, mira, ves una persona como Cano conoce a Kano? pero no conoce a Cano. Cano hace las cosas a un nivel de tal manera que por mucho que en este país no se respete a los cantantes, acá no no se le falta respeto. ¿Por qué? Porque no baja de un estándar, de un nivel, ¿vale? Los raperos no podemos hacer el nivel que Cano hace, ¿vale? Pero podemos hacerlo a un nivel que también se pueda respetar. Entonces, cuando yo consigo la fórmula en plan que se puede, yo puedo hacerlo, Así de manera que eso no merme otras cosas personales que yo hago, vale, ok. Ahora sí lo puedo hacer. Eso es lo que me hace volver a la música. Ahora mismo, si miráis, en esta, si miráis en Instagram, ahora mismo hay una competencia. Hay una, hay una rivalidad entre, entre Lil y Mistao, ¿Vale? Entre Lil y Mistao. Los motivos por la rivalidad ahora, o el beef como se llama en rap, se llama beef. Yo no, no, no os puedo decir eso, lo pueden explicar ellos mismos vale pero lo que yo estoy defendiendo lo que yo estoy defendiendo es que sí todos sabemos que la meca la, el, el espíritu de rap es la es competencia es la competencia cualquier tipo de competencia hace rap vivo vale tú y yo podemos empezar a rapear ahora sobre que mis zapatillas son más bonitas que las tuyas eso hace rap interesante podemos empezar a competir que yo rapeo mucho mejor que tú eso hace rap interesante vale te quiero hacer ver con eso que sí, es cierto que no puede haber rap sin ningún tipo de, de rivalidad. Pero los mayores, como nosotros, nuestra rivalidad no puede ser igual que la rivalidad de los nuevos chavales de ahora. Usted no tiene nada que... Mi estado no tiene nada que, que demostrar a los chavales de aquí, Lil Champ tampoco. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender que el tipo de música que hacemos, todavía no hemos encontrado la manera de poder economizar, o, o sea, eh, monetizar y ganar el beneficio de ello realmente. El que te dice que hace dinero con la música, el, que el de rap, te miente. Like, te miente. Yo te puedo decir, mira, yo te puedo decir ahora, tú ves, yo estoy bien. Yo estoy bien, I'm good. Y puedo hacerte creer como si fuera que diman he hecho una canción y me han pagado diez mil euros por ello. Te puedo demostrar que tengo cosas que te pueden hacer ver es que he conseguido los diez mil euros. Pero te voy a mentir si te hago creer de que realmente he ganado diez mil euros por la música. Hay, hay, he tenido una conversación con Ura, pero muchas veces hemos tenido ese, ese debate. En plan que él dice: No, yo he conseguido que me paguen 2 millones por show. Ok, yo tengo familia que pueden pagarme a mí 5 millones por un show, pero lo van a hacer por mí. Y yo no puedo ir a presumir después de que me pagan 5 No me pagan 5 millones por show, porque ¿cuántas veces te lo van a hacer? ¿Ves lo que te digo? cuántas veces te lo van a hacer, entonces a partir de ahí no es real, mi filosofía es en plan que veis los de Estados Unidos, los de 50 Cent, Z, Snoop Dogg, Tupac, Biggie, con esa gente hacían esos BIFs, son considerados mayores de edad ahí, a diferencia que los que lo hacemos aquí, ellos son mayores ahí, y los mayores solo pueden hacer sé y que se pueda justificar cuando hay dinero en medio, Aquí en Guinea ahora mismo, si discutimos tú y yo sobre 20 millones, nadie nos va a llamar, chavales. Nadie va a decir, ah, deja eso. Hay 20 millones. Mm. Todo el mundo va a entender que hay 20 millones en medio, ¿vale? Mm. Pero, cuando tú y yo discutimos sobre quién rapea mejor, Manu Mayor va a decir que Dimas, ¿sois niños? ¿Sois niños? Y todo el mundo que está apoyando esa cosa ahora, nos están diciendo que, mal no queremos que crezcáis, queremos que seáis niños siempre. ¿Ves? Eso es lo que está pasando ahora. En Instagram y esas páginas que están promocionando, claro, eso les crea visitas, eso les crea visitas, pero yo pienso que no deberían hacerlo. Ellos son mayores, debemos empezar a tener un cierto tipo de carácter en esto para que se nos respete. Y yo no quiero que me, se me incluya en esas cosas. A día de hoy, si yo me empiezo a incluir a esas cosas, van por perder. Cosas reales que tengo fuera de rap. Por querer representar a mis hermanos, que yo considero que son mis hermanos. Pues estáis actuando de manera que estáis perjudicándonos a todos. No lo veis. No lo veis.